vamos a ver una serie de opciones eh, con los que vamos a conocer un poco más el funcionamiento y aspectos a tener en cuenta en cuanto a, a los grupos En primer lugar si vamos a editar ajustes nos vamos a encontrar en la parte final un conjunto de opciones llamada grupos a su vez, ¿vale? nosotros podemos trabajar con los grupos del aula sin tener que activar aquí nada ¿vale? de hecho en este aula vamos a ver aquí a usuarios voy a ir a grupos, vamos a ver que tenemos. tenemos una serie de grupos creados y yo con esta configuración podría pues trabajar con una tarea con una configuración por grupo podría trabajar, configurar eh, un foro y utilizar esta funcionalidad de, de grupos visibles ¿vale? No, no, no, implica, no implica que pod podamos trabajar o no con los grupos sin embargo eh, puede ser interesante eh, en el caso de modo grupo activar la opción de grupos visibles, es algo que le solemos recomendar. ¿Esto qué implica? ¿Vale? desde el punto de vista de los estudiantes, si marcásemos grupos visibles, un estudiante si accediese al apartado de participantes va a poder ver los otros grupos existentes y los estudiantes de esos grupos. Si marcásemos grupos separados, un estudiante que acceda a participantes solamente va a ver los grupos a los que pertenece y los estudiantes de esos grupos. ¿vale? No va a poder ver que existe otra serie de grupos ni los compañeros y compañeras de esos grupos. Y bueno, si ahí no hay grupos, pues accedería y vería también. a todos. ¿no? Desde el punto de vista del docente, bien, si marcamos grupos separados o grupos visibles, esto lo que nos va a permitir, vamos a poner por ejemplo grupos separados, vamos a borrar el cambio, lo que nos va a permitir es que en la pestaña de en la parte de calificaciones nos aparezca este desplegable de tal forma que podemos visualizar el estado de estudiantes con su planilla de calificaciones y podemos verlos todos o puedo ver solamente a este grupo que me interesa revisarlo, ¿vale? nos aparece este selector y también nos aparece la pestaña de exportar, eh, me quiero llevar los datos en Excel y me quiero llevar solamente a los del grupo de tarde que son los con los que me voy a poner esta tarde a trabajar. Pues gracias a esta activar la opción de grupo separado me sale este desplegable y podría estar con estos datos. Si elijo grupos visibles, de cara al profesor es exactamente lo mismo. Tiene estos desplegables y tiene esa funcionalidad extra. ¿Por qué recomendamos entonces grupos visibles en vez de grupos separados? Pues con grupos visibles no afectamos al comportamiento del aula de cara a los estudiantes. ¿vale? Otro aspecto que influye, si marcásemos o grupos visibles o grupos separados en editar ajustes, ¿vale? otra cosa que afecta y que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos, es que voy a, por ejemplo, marcar grupos visibles ahora, pero es exactamente lo mismo es que en las nuevas actividades que vayamos creando bueno, vamos a decir que voy a crear ahora un foro pues tenemos que tener cuidado porque por defecto en ajustes comunes del módulo va a venir marcada esa opción por defecto ¿vale? voy a marcar grupo visible por grupo visible, y esto sí que afecta, es decir en un foro que esté marcado como grupo visible, como grupo separado o como no hay grupo, sí que afecta el comportamiento y el funcionamiento de este foro al hilo de esto apuntar que eh, de entre todas las actividades que nos ofrece el aula virtual, hay actividades, por ejemplo, como el cuestionario, en el que no afecta el comportamiento de la herramienta si usamos grupos separados o grupos visibles, cuando hay grupos. ¿vale? Es verdad que si usamos grupos visibles o grupos separados, también a la hora de revisar los resultados nos va a aparecer ese desplegable, que, desplegable en el que seleccionan los grupos, ¿vale? pero no cambia el comportamiento de la herramienta. Sin embargo, hay otras actividades, como por los foros o las tareas, donde sí que cambia de forma importante el comportamiento de la herramienta. Hay otra serie de funcionalidades. También hay herramientas como glosarios o Wikis donde también cambia el comportamiento. ¿Vale? Tenemos un vídeo para foros y para otro para tareas, puesto que son las actividades que, que más se utilizan. Bien, volviendo al apartado de Editar ajustes, tenemos otras dos opciones. Tenemos Forzar el modo de grupo. Esto les recomendamos encarecidamente que dejen siempre no porque lo que hace es que la opción que hayamos dejado aquí si marcamos que sí obligatoriamente se va a configurar de esta forma para todas las actividades y no se va a poder cambiar, ¿vale? Igual que hemos visto que todas las actividades que queremos van a aparecer como un grupo visible, si marcamos que sí no nos va a dejar cambiar esto por lo tanto aquí queremos que no y agrupamiento por efecto, eh, no vamos a entrar en de los agrupamientos pero bueno, los agrupamientos son conjuntos de grupos y de esta forma si tuviésemos eh, agrupamiento podemos indicar que las actividades nuevas que vayamos creando con qué agrupamiento se van a configurar de forma por efecto, que después nosotros lo podamos cambiar. Bien, o, otro aspecto más a comentar sobre los grupos es la funcionalidad que nos aporta de cara a las restricciones. Las restricciones que se verán en un módulo más adelante eh, con un vídeo explicativo, una restricción simplemente se refiere a poder acceder a un elemento o no poder acceder en base a unos criterios. Eso qué significa un elemento? Significa a una actividad, ¿vale? O a un recurso que tengamos en el aula, o incluso a una sección o bloque, ¿no? Que es lo mismo una sección o bloque completo. Por ejemplo, en este foro de aviso, si yo voy aquí a la configuración y me voy a apartado restricciones, al tener grupos creados, ¿vale? Voy a dar esta opción en la cual decir pues que en este foro solamente van a tener acceso, por ejemplo, los del Grupo 2 de Mañana. Si guardo los cambios, pues solamente las personas que eh, sean miembros del Grupo de Mañana van a poder eh, usar esta herramienta. Igual que lo he aplicado a este foro, lo puedo aplicar a un archivo, lo puedo aplicar a un cuestionario, lo puedo aplicar a una carpeta y además lo puedo aplicar a todo un apartado, es decir, si aquí en el tema 1 tengo una serie de elementos, yo puedo tener aquí a editar tema y aplicar, igualmente, una restricción de grupo así que el grupo de tarde y de esta forma solamente las personas que forman parte del grupo de tarde van a poder acceder a los elementos que contenga el tema 1. Con lo cual también nos da, el eh, usar grupos y usar las restricciones con ellos, nos da bastante versatilidad a la hora de personalizar el aprendizaje de tal forma que es, bueno, pues, si el grupo de tarde va más, más avanzado pues le pongo otra serie de actividades o si necesitan más refuerzo uno de los grupos, pues le pongo unos materiales de apoyo de tal forma que solamente los de ese grupo tengan acceso a esos, a esos materiales.